Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana voy a hablar de la piscina. Eh, la piscina muy peligrosa, ¿no? Cuando tú tienes niños, súper peligrosa. Encima, aquí en España eh, se abre solamente tres meses al año. Que quiere decir que durante nueve meses tenemos la piscina tapada con una lona. ¿Qué pasa? Durante el invierno llueve mucho, la lona se llena de agua, entran las hojas y la suciedad. Y es feo. Feo de narices, vale Y también peligroso. Porque si los niños pueden meterse en la piscina fácilmente y mi hijo pequeño no, no, no sabe nadar. Así que decidimos tapar o, o pagar eh, una, un sistema para tapar la piscina enteramente, automáticamente. ¿Vale? Y hemos encontrado un, una compañía que se llama Coverpool. Cover a pool, ¿vale? cover a pool, y no es, no es barato, ¿eh? no es barato, pero tampoco es súper caro, entonces, y también funciona con un mando a distancia, vale, entonces, y se cierra y, y se abre, mucho mejor, mucho mejor, y puedes andar encima de la lona, vale, he visto fotos de toda la familia encima, no lo vamos a hacer, porque no me gusta, pero es posible. Así que mis hijos no van a correr nada de peligro. Entonces vamos a ver un poco del trabajo de los hombres. El problema es que yo hice el plan, medí todo y medí todo bien. Hay que destacar eso. Medí todo, medimos, Cynthia y yo. Todo bien. Luego el hombre hizo el plan y lo hizo mal, pero mmm, tengo que aceptar mmm, parte de, de la responsabilidad porque yo había mirado su plan y no me había fijado en el error así que vinieron y la lona, eh, a la lona le faltaba un metro un metro, eh, entonces ¿qué, ¿qué ha pasado? han puesto todo pero tienen que volver, tienen que volver eh, cuando tengan trabajo en esta zona es, donde, es una compañía de Cantabria, van a volver y van a poner la lona nueva yo no sé si voy a tener una, una charla con el, el dueño sobre el coste de, de una lona nueva, no sé pero yo tengo mi, mi información con mis medidas que son correctas y sus medidas que no son correctas, pero bueno Vamos a ver, vamos a ver, pero pronto, pronto vamos a tener la piscina tapada, eh, tiene unos beneficios aparte de la seguridad que mantiene el agua eh, caliente o, o, o templada mucho más tiempo y también mm, no entra eh, la suciedad, no entra la suciedad en la piscina. Eh, por la noche lo, la cerramos y durante el día podemos abrir la piscina si queremos usarla y luego cerrarla. Entonces, por muchas, eh, muchos motivos queremos eh, tener eso. Vais a ver un poco de, del trabajo que han hecho, pero todavía no han terminado el trabajo. Vale, chicos, eso es todo. Que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Hola, buenos días chicos. Hoy es viernes en julio y hoy me están poniendo la, la, la lona automática en la piscina. Chicos chicos, vamos a tener la piscina totalmente cubierta con una, una lona con un mando mando a distancia, entonces yo pico el botón y se cierra o se abre, ¿vale? Este... esta compañía se llama Cover a Pool, Cover a Pool, pero no se dice Cover Pool aquí en España, dices Cover a Pool. Uh, y dicen que van a tardar cuatro horas, tres, entre tres y cuatro horas en ponerlo. Y después Puedes pisar eh, la lona sin problemas, dicen. Entonces vamos a ver poco a poco cómo van. ¿Vale? vale. vamos a ver lo que han hecho hasta la fecha. Hemos tenido un problema. Que el plan, bueno, la lona eh, es, um, se ha quedado corta. Corta porque en el plan eh, el, el hombre había puesto... El, el, la lona un metro menos. No sé por qué. Lo he medido bien yo. Pero en el plan ha salido mal. ¿También? Entonces, ya están con el motor y todo. Y dicen que van a poner el, el motor, poner todo. Mira, han puesto los brailles. No sé qué pasa con la piscina. Está, está mal. Eh, pero luego van a dejar todo Pero dicen que luego la lona, nada Van a tener que volver, qué pena, qué pena La lona no, parece ser muy grande Yo esperaba algo mucho más grande, pero no Entonces No sé cuándo van a volver Porque vienen del norte, desde el norte, creo Y bueno Esta es la versión terminada, sin lona Pero todo hecho como podéis ver, este es el, el motor y allí se, por encima de ese tubo se pone la lona y aquí también nos han dejado otro tubo que supongo que va por los raíles que han puesto eh, allí. Sí. Entonces no es, no es un... no molesta, no es muy muy grande. Eh, muy bien Entonces solo tengo que esperar la, el mensaje del hombre <risas>